Recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes. Estamos en un lugar de solo negocios. Y hoy en día, al momento agradecemos su presencia y su compañía en una hora que vamos a tener pues una plática de temas que tienen que ver con especialmente negocios, ¿no? Como su nombre lo dice. Mi nombre es Manuel García, y bueno, pues le doy la, la cordial bienvenida a, a este espacio en, en este martes, pues que ya parece ser que finales, ahora sí, que por dar este clima de lo que cría un clima agradable, eh, se pronostica que el próximo jueves ya empezamos a, a tener los primeros efectos de, de las eh, ondas gélidas o, o de los... De la, de la temporada de fijo. Así que pues, aproveche si no ha cambiado su calefacción, si no ha preparado a la mejor las calefacciones o los talentones, el tiempo de hacerlo, antes de que las prisas lo agarren. Entonces, que ahorita tiene dentro de las prisas o de las cosas relevantes es este, la apertura de los puentes y obviamente muchas de las personas eh, que esperaban a la mejor desbordar, como esperaba el CDP, que, que tomaran literalmente los puentes, que al final del día no han sido tanto la... la la demanda de cruces que se ha tenido. Eh, a lo mejor muchos esperaban ir a comprar un calentón o comprar chamarras, bueno, pues a lo mejor sería el, el, el momento. Si es que es el caso, si no, pues obviamente también puede seguir consumiendo aquí en Juárez, como lo ha hecho en los últimos meses y que pues al parecer no nos quejábamos, ¿no? Entonces yo creo que eh, lo podemos ver. Entre otras cosas, y por cierto, además, si, si quiere, también se puede esperar porque mañana comienza el buen fin y, y ya ve que que se ponen a lo mejor algunas tiendas ahí guapas con, con los descuentos o por lo menos con los meses sin intereses que, que dicho sea un paso eh, pues que, que además es un tema aparte, pues cuide esos, esas prácticas de meses sin intereses la Conducef ha estado ha hecho, haciendo campaña eh, y, y ha hecho campaña también durante todo el año, pero más en esta época donde pues obviamente las ofertas o la mayoría de las ofertas sobre todo en el CEDES domésticos Televisión, que puede ser que es la, la reina de la temporada, eh, se hacen sobre todo sobre los meses sin intereses. no Entonces, bueno, pues eh, la invitación es eh, que cuide eh, esto, porque al final del día, no porque se hiciera meses, no significa que no lo va a pagar. no Y luego lo va a pagar, y, y si bien no tiene intereses, puede estar cayendo a lo mejor en situaciones que pudieran luego complicar, complicar esos pagos o su historial de crédito, que es lo que no queremos que ocurra. Pues bueno, para empezar hoy con algunos temas, hoy vamos a, a, a revisar algunas cosas a lo mejor pendientes a lo que es la, la, la innovación. Y una parte, obviamente importante que queremos tomar en, en, en el programa, es para hacer una revisión rápida de lo que eh, está ocurriendo a lo mejor con la con la inflación, ¿no? La, la inflación en realidad durante todo lo que va del año, lo, lo estuvimos diciendo que iba a ser el tema, o sea, que iba a ser uno de los temas importantes. Como también hace, un día creo que dos meses, el siguiente tema, yo creo que la temporada junto con la inflación, van a ser los energéticos y va a ser la, las crisis, las posibles crisis energéticas que están enfrentando algunos países, especialmente también, pues, obviamente, por el fenómeno también de la inflación. Que al final del día van a van a aparecer ¿no? eh, situaciones donde eh, si si era una eventual escasez de, de, de recursos, sobre todo de combustibles, posiblemente pues los precios tendrían a la, a la alza y esto obligaría obviamente a que se nos presentaran eh, fenómenos como el de la inflación, que es el que en cierta manera ha estado eh, ha estado presionando en los últimos en los últimos días, no y en los últimos eh, voy a decir meses y días Aquí tenemos ya, por cierto, este, se nos está integrando a la mesa, este, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Bienvenido, Luis. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos empezando, pero yo dije, no hombre, ya Luis, ya anda en el paso. Yo juraba que andas en el paso. No, no, no, no, no. no. Es sí. que tuve aquí un problema técnico para poder incorporarme, pero ya estamos aquí. Eh, precisamente eso estaba hablando de, de la inflación y la crisis energética, a lo mejor era tu problema, ¿no? La luz te la cortaron. <risa> ¿No? Fíjate que se okay. hasta diciembre, ¿eh? pero mira. Ahora que vamos a tocar el tema de, de la inflación, propiamente. ¿no? Sí, de la inflación, te decía galopante, pero te lo decía de broma, porque luego yo sé que tú eres una persona muy tranquila con esas cuestiones, entonces no te espantas de, de, ante, ahora sí que ante cualquier inflación, ¿no? Pero claro, ahorita sí. de hecho hay que, la, la inflación galopante eh, dentro de economía tiene tiene una forma de interpretarse. Obviamente, los márgenes de, de inflación este, de, cambian por, por el, épocas, pero la inflación por el parque a veces es una inflación de más del 100%, por una inflación de más del 20%, depende de las épocas. Hay que recordar, bueno, si nos comparamos o nos contrastamos en épocas no de guerra, que obviamente en las guerras hubo periodos inflacionales importantes. Y, y se presentan así, pero, eh, por ejemplo, en Argentina, que era increíble de, de, de, de, de, de, de, de los márgenes, en este caso, las tasas de inflación. Pero en México, en México tenemos que recordar que, eh, que entre en los años 84, 85, 86, fueron inflaciones de más del 100, 100%. Entonces, digamos, la inflación estaba más de del ochenta 80%. Esa sí era la inflación de alta. Ahí, ahí sí cabría el, el adjetivo de galopante. Sí, así es. ¿Tú cuando naciste más porque el no Porque... yo evidentemente sí, sí crucé por esas situaciones. Déjame te digo que mi generación es de la crisis. O sea, desde que nacimos estamos escuchando la palabra crisis en cada... y, y para todo era crisis. Propia que tu generación, a lo mejor, era la que estaba causando. ¿no? O sea, si les tocó a ustedes todavía las mieles de, de las economías pujantes. A nosotros las... Las situaciones galopantes, para que de las, de las que había. No, a mí en mi adolescencia fue propiamente cuando empezaron las crisis tal cuales. Este, bueno, yo ya consciente de, de, de, de esas crisis, pero hay que recordar que desde el 76, 77, 78 es cuando ya se da por, ahora sí formalmente, por este, concluido, por decir así, todo el periodo del desarrollo estabilizador, ¿sí? y es cuando eh, llegan crisis ahora es una crisis energética eh, tal vez fue la primera como tal este, a nivel mundial que, que impactó a todos los países particularmente industrializados a ah, entonces llamados industrializados que y, y, y luego este y a partir de ahí empezó una serie de crisis muy importantes que luego dan pie o dan pauta también a precisamente el surgimiento de una nueva forma de ver la economía, bueno, no nueva forma, pero una forma de ver la economía que luego eh, construye todo esto, esta, eh, esta, por decir, esta política eh, que conocemos como neoliberal. ¿no? Eh, conocemos como, o sea, fíjate, pero primero fue la crisis y después el neoliberalismo. No, claro, sí, o sea, de, de hecho, no, de hecho... Eh, con toda claridad podemos decir que son las distintas crisis del capitalismo, evidentemente. Ah, ok, entonces ya, vamos a pasar al capitalismo. El capitalismo es el gran generador de los problemas, el papá del neoliberalismo, por así decirlo. No, pero, pero por, lo, por lo menos sí, de, de, de una serie de eventos cíclicos eh, que luego tienen efectos eh, francamente negativos y dependiendo del modelo que se esté manejando dentro del sistema negativos negativos, particularmente hacia eh, la población que es más vulnerable. ¿no? Normalmente empobrece más, y se la población más pobre. Y precisamente ahí vamos, ¿no? la crisis, ese llamado eh, famoso impuesto de los pobres, ¿no? O un impuesto a... La inflación te dice que, no, en lo general te dice que la inflación es un impuesto. Y claro, insisto mucho que dependiendo del modelo, dependiendo de las relaciones de poder, la economía... Jamás que me disculpen mis queridísimos amigos neoliberales que conozco dentro de la universidad, aunque no son neoliberales, que son más eh, ortodoxos dentro de esta lógica. Eh, eh, aquí la economía está estrechamente ligada a la política, está estrechamente en relación la de poder. ¿sí? Y cuando hablamos de un modelo de desarrollo que estamos hablando, ...de una alta probabilidad de que en esta circunstancia sea un modelo concentrador... ...y eso es precisamente lo que se encuentra a través de una crisis mundial. Ok, oye, pero a ver, volviendo al punto de, de, nuestra, de nuestra inflación, ¿no galopante todavía? No, es, no, no es galopante. No galopante, ¿eh? yo, yo también digo, hay que aclararlo, lo estoy diciendo de broma porque en realidad... No, no, no creo que lleguemos a, a, ni al 10%, yo creo que obviamente no va a ocurrir. ¿no? Pero, bueno, ¿sí? siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. nunca La verdad es que eh, la única manera que podemos decir nunca es nunca debemos decir nunca. Bueno, bueno a ver, bueno, también, <risa> yo, yo entiendo, pero digo o sea, es, es poco probable que lleguemos. Incluso, lo digo porque en estos momentos, en estos momentos hay una, este, una situación que está eh, a incremento de los precios y que tiene que ver con el incremento de los, de los precios de los commodities, que son materias primas, fundamentalmente. Puede ser, eh, en este caso, para eh, cuestiones de alimentos o energéticos, fundamentalmente, aunque había por ahí algunos metales. ¿no? Entonces, eh, ya, es, ya se está introduciendo dentro de las economías como... Una, una base inflacionaria de más mediano plazo y ¿eh? ya no eh, y esto tiene que ver eh, con ello, también hay eh, este, este, factores inflacionarios que tienen que ver con el transporte, la, la crisis de, de, de los contenedores por ejemplo de, de sí. en el este caso de, de sí. la de chips. Entonces, todo esto tiene que, ver, que son eh, cuestiones coyunturales pero el proceso de adaptación implica que de todo se va ahonando, adelando a Pero eh, no es un problema de la economía mexicana, lo que tenemos que decir aquí, eh, es un problema mundial que está afectando a todas las economías. Y, y en este caso, que se están disputando evidentemente eh, este, lo que en este momento está relativamente escaso. Es decir, porque la demanda está superando la oferta como es tanto el petróleo, como es una serie de hay por aquí el cobre, los metales, aluminio, hierro. Pero oye, a ver, y aquí fíjate que, que... Porque, digo, empecé el programa precisamente diciendo eso. Como como meses atrás habíamos dicho que la inflación, que aparecía algo así como que muy tímidamente, o que por lo menos iba a ir en un camino muy tímido, se nos iba a convertir en, en, en un tema o el tema, digamos, del año. Como a lo mejor la, la, la, lo que comentábamos también, las crisis energéticas o posibles crisis energéticas, delgadas a lo mejor de, de, de que la, este, era la oferta, ¿no? en este caso, de, de, de combustibles, especialmente que se nos viene en diciembre. La pregunta aquí, y te acuerdas, haciendo una, hace una recapitulación, nos sorprendió el Banco de México, eh, subiendo las tasas en un momento que no esperábamos que subieran, porque pensábamos que las cosas iban más relajadas. En ese sentido, te quería preguntar, nos están mandando a corte, por cierto, no está Arturo, pero... Este, le mandamos saludos, creo que está incapacitado. Te pregunto y ahorita que, que regresemos de corte me, me respondes. ¿Crees que realmente ya valga la pena un incremento o, sea, o, o incrementos en las plazas? Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que conlleva el, el, el incremento de plazas en una economía como la que estamos teniendo ahorita. ¿Ok? Entonces, eso si quieres, vámonos a corte y ahorita me lo respondes.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 Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Simplificar el pago de impuestos. Fortalecer la equidad y la justicia. Y recuperar la economía. Son los ejes del desarrollo el próximo año. Para ello, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022 sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. A negativo, murió por sobredosis de heroína. O positivo, murió de un infarto causado por cocaína. B negativo, murió al chocar en anfetamina. A, B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.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 Ante las bajas temperaturas y en época de invierno, reduce el riesgo de tener fugas y tuberías de agua congeladas. Aísla tuberías. Utiliza cinta térmica. Usa materiales aislantes como cinta, papel y plástico para proteger tuberías. Repara fugas. Cierra llaves de paso de calentadores. Deja gotear el grifo levemente. Al subir nuevamente la temperatura, cierra la llave. Juntos, evitemos el desperdicio de agua. Juntos sí podemos. Continuamos en Solo Negocios Radio. En este caso, directamente a la demanda. Y en este caso no es un problema de demanda. Oye, ya estamos aquí al aire, ya estamos de regreso, estamos aquí en Solo Negocios. Estamos platicando precisamente con, con Luis Enrique Gutiérrez Casas. Y antes de irnos a corte estábamos hablando de la de la inflación no del, del fenómeno que estamos viviendo porque es la noticia que que cada vez está llevando más especialmente porque hoy el INIGI eh, entrega el reporte y tenemos una una inflación acumulada de 6 puntos no seis más o menos cosa acumulada no anualizada no acumulada ¿no? todavía. No, acumulada okay, entonces tenemos eh, este, anualizada seis punto dos es más bajo no la la, la acumulada es como cinco puntos y algo no Sí, ah, porque no. si fuera acumulando entonces, si, si... Esto podemos hasta con el 7, 8%. No, no. Que, no, o sea, esta no es la... Estamos a 5.2, la anualizada es en 6.2. Este, eh, pero de cualquier manera está por encima, obviamente, de las, de las proyecciones del Banco de México. Sí, es. Es, es, es una teoría que una u otra está, está por encima. Y la pregunta aquí es que en la última reunión de, del Banco de México, este... Subieron, subieron las tasas, sorprendiéndonos a todos, porque era todavía como que muy prematuro, eh, específicamente porque lo que menciono, no a lo mejor el fenómeno es exterior o es pues, externo al país. Pero, a la frente... pero, pero no solo es que sea externo, eh, lo cual eh, finalmente todas las economías tienen que lidiar con esto de una otra forma. Aquí el tema eh, eh, que debemos entender es que el origen de la inflación tiene que ver la oferta, en este caso, las es que se de oferta, por el talibán, se dicen de precios de los commodities, fundamentalmente por eso. Eh, aquí, eh, por eso es que la decisión es dividida en el Banco de México, hay, hay visiones sobre cómo funcionan y cómo impactan las tasas de interés. Y en un principio, las tasas de interés tienen a impactar en, eh, en la demanda, es decir, en el gasto. Y, en este, y tenemos que decir, o sea, que no, sobre todo, cuando se trata de bienes clave de la economía, o sea, es decir, eh, si tienden a ser más inefectivas en los periodos de corto plazo, estos eh, pues, incrementos de las tasas de interés. O sea, ya cuando están bajas, chicos, ¿no? si están las eh, en eh, un, un medio punto, no sé. Eh, y lo otro es que también tienen a afectar la oferta, pero eh, la oferta de qué, si, si estas... Y eso es como el, están implementando a este nivel y, y, y mundial. Entonces, eh, yo sí creo que no son tan efectivas para eh, contener la infl las inflaciones nacionales, las, las tasas de inflación nacional. Imagínate, eh, es como poder, ¿qué, ¿qué va a poder hacer eh, si pensásemos que, que las tasas de interés pueden contener eh, la inflación? ¿Qué va a hacer Europa cuando está trabajando con tasas? Prácticamente cero, Estados Unidos con tasas prácticamente cero, es decir, eh, y ahora además con la necesidad de eh, impulsar o darle inyección a la economía e inyecciones en, en, en gasto. Entonces, sí tiende a ser ineficaz, pero es que hay una discusión dentro de Y la otra posición es que, bueno, eh, que las tasas de interés funcionan no inmediatamente, sino que tienden a hacer más defectos de mediano plazo. Lo cual sí pueden tener razón, pero de cualquier manera este, entonces eh, la pregunta es por qué de alguna manera eh, al momento de ver en esto ahora, en que, que los precios están siendo, ¿por qué inmediatamente quieren subir la tasa de Es decir, como que, como que quieren tener un efecto de corto plazo o de mediano plazo. Entonces no está claro en las discusiones, por lo menos yo desconozco todo lo que han discutido dentro de las reuniones del Banco de México. Pero lo cierto es que hay niveles en donde las tasas de interés dejan de ser efectivas y hay situaciones y condiciones en donde dejan de ser tan efectivas como en otras situaciones. Si no, no, entonces eh, hay que tener cuidado con eso. Claro. Pues, pues yo creo que ah, es pues difícil, ¿no? Ahí la decisión que deberían tenerla. Porque digo, al final, ¿estás de acuerdo que a lo mejor tratarían de estar frenando a lo mejor eh, eh, pues vamos a un flujo de efectivo? De Pero menos. por eso, si estás en una situación de, eh, de en donde no puedes controlar realmente los precios internacionales y en donde además tienes necesidad de cierto estímulo de economía, aunque no es el mandato del Banco de México. Pero claro que también sabes que si tomas decisiones también estás afectando a una otra cosa, impactando en, en, en otros ámbitos. Entonces, dejen hasta tal cual es. O sea, no, no, este, digo, eh, a menos que, que los Estados Unidos, como por ejemplo, sí tenemos una, un vínculo incluso financiero muy importante, está incluyendo las tasas de interés, va a ser muy complicado, que México no la suba. Claro, pero, pero eso es por otra razón, no mera ¿Sí? inflación. Exacto. Sí, otro, otro factor. O sea, si tú estuvieras ahí dentro de la mesa del Banco de México, tu voto es no. Eh, la no, no. Pues ni, ni bajada ni no tuviera, porque también eh, la otra posición no es que no se suban, es que además se bajen. La mayoría ya no se no eso sí también. ¿Por qué? Porque eh, si es una cuestión como que vamos a ayudar a que la economía... Que este eh, se estimule, la economía necesita estímulo, necesita bajas tasas de interés para que se gaste, para que las empresas tengan menos pesos para, para, para inversión. Normal, es, es, es parte de la forma como se ve el funcionamiento en el sistema económico, pero es así está. Yo francamente estaría en este momento por no este, ni subir y, y si está este por decir, es este fantasma de que de no está presente, ni pues bajar plazo a que mantenerla y por otra parte eh, esperar y además esperar sobre todo lo que hace Estados Unidos. La verdad es que como gran parte de, nuestro, eh, de nuestra deuda pública está en forma de, de bonos en manos, eh, de, en manos eh, de inversionistas extranjeros, pues, este, claro, en la medida en que eh, nuestras tasas no sean competitivas con respecto a, a, a bonos de otras economías, particularmente de Estados Unidos, pues realmente las inversiones se pueden para allá. Cosa que hay estado pasando también, eh, también tenemos que decirlo. Este, poco a poco, una serie de, de, de bonos de deuda pública este, han pasado, este, han dejado de ser de, de, manos, este, de manos extranjeras, ¿no? Bueno, claro, o, o en otras palabras se pues, salen del país ese, ese dinero, ¿no? Y, y también, Pero, también. Mira, yo francamente un nivel de inflación de, a este nivel, francamente también, veo. Eh, además de, de que el nivel de la, de, de la inflación está en un 6%, sí está fuera del propósito del Banco de México, pero no es de ninguna manera algo tan, y todavía tan amenazante. ¿sí? O sea, que, y, y si veo que hay estabilidad del tipo de cambio, eh, es decir, la, la, la moneda entre que se aprecia y se va depreciando, que aprecia ser está en una franja normal. Y si veo además... Que se puede ayudar a, a, a que la economía eh, pueda incrementar su gasto, que pueda ayudar a la inversión, de, sobre todo la inversión privada y de cierta manera el consumo privado para que estimule áreas de la economía. Entonces, para que moverlo, o sea, yo sí pienso en puntos para que esté removiendo. No tengo datos como más precisos sobre esto, pero obviamente la gente del Banco México se basa en predicciones. En una serie de diagnósticos, pero yo así, con lo que estoy viendo, ya te había dicho antes, bueno, que vamos a esperar a que las tasas de, de, de, de suban un poco porque está pasando eso. Pero ahora, en este momento, en estas condiciones, yo no le veo este, que deban subir las tasas. Pero también no veo que deban bajar. Hay que dejarlo a lo más, lo más sano es mantenerla tal cual. A ver, y entonces, a ver, en, esa misma, en esa misma decisión, en esa misma política, ya evaluando un poquito lo que ha pasado, ¿hizo lo correcto el banco y lo han prometido al subirles en la reunión previa? Pues, eh, si da el mensaje de que va a estar muy atento a las cuestiones inflacionarias, que, porque también hay que recordar que a veces se juega con los mensajes, porque hay expectativas. bien pues que sí está atento, que sí va a estar pendiente y todo esto, bueno, me parece que estuvo bien en ese sentido, pero si nosotros contactamos con un esfuerzo nacional y aquí el banco de México debe de saber lo que hay esfuerzos nacionales para sacar la economía de la pe, ¿Sí? entonces también pues ahí estaría diciendo para que tú estás entre de interés si tenemos ahorita un, la idea de estimular el consumo, de estimular la inversión para que se recupere la economía, pero eh, en ese sentido me parece que al dar la señal de que va a estar atento, de que no está, este, no va a bajar la guardia, me parece que puede. O sea, tú dices por el mensaje, pero vaya, el mensaje también fue leído en otro sentido. O sea, es decir, decíamos que estaba todo normal y de repente, pum, da la sorpresa y sube la el, tasa. El, el, el... No, pero no fue por de hecho, hay que recordar que ya se estaba discutiendo desde antes. No, claro, se estaba discutiendo, pero nadie esperaba que ocurriera. O sea, claro que iba a ocurrir. No, ya que esperaban, te aseguro que casas financieras y bancos y grandes empresas, claro que esperaban que subieran las tasas de interés. ¿Usted Cuando la subieron, todo el mundo dijimos, ¿fue precipitado o fue, digamos...? No, pero sí esperaban que... o estaba dentro del... de la posibilidad. De que hubiera claro, pues que sí, era un... que bueno, pues, pero la probabilidad era muy baja, o sea, definitivamente, o sea, era como que si pues, Estados Unidos ni siquiera lo subió, y de repente llega México y damos para arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo yo, yo te digo, esa es la parte que, que me pone así como que a pensar, pero sí, definitivamente también hay un mensaje de que están pendientes, o sea, de, de eso yo creo que nos queda muy, muy claro a todos, especialmente a Ahora con esto ya ya está entrando el, el, el tema en noticieros donde usualmente no entra económicos y, y eso quiere decir que está tomando relevancia digamos a nivel nacional. Pero oye, me está mandando a corte, este vamos rápidamente y este y regresamos no.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 Noviembre estuvo genial La consulta infantil y juvenil fue todo un éxito Participamos millones de niñas, niños y adolescentes Lo hicimos de forma virtual, pero también de manera presencial En las más de 37.000 casillas que el INE instaló en todo México Tus opiniones servirán para que quienes deciden Nos tomen en cuenta en los temas de cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar Ve los resultados en INE.mx Gracias por moldear tu futuro la navidad es el calor de hogar que inunda el corazón de gozo al renacer en el amor puro en la compasión y la bondad que en estas fiestas reinen en tu hogar la dicha y la paz radio mexicana nuestras noticias 1300 a.m. te desea felices fiestas les habla berenice aguilar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 Así, todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria. Para mí, las pláticas de temas interesantes siempre, siempre han tenido un lugar importante en mi persona, sobre todo cuando se trata de platicar con los expertos. El hecho de que podamos aprender sobre las herramientas para ser mejores en nuestra vida es una gran oportunidad que no se debe dejar pasar. Por eso, te invitamos a escucharnos en Conecta Tu Vida, de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Mexicana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 ya, ya, ya estamos, eh, no lo oculto, yo sí, no estoy a favor de la patente Yo sí. creo que es pública mi, mi, mi posición. Sí. Y, este, y no me avergüences, o sea, para que vean, no me no <risa> a estar en la lista negra de este señor, ¿cómo se llama? Es probable que sí voy a estar en la lista negra de Obrador, y fíjate que ahí hay un tema, por ejemplo... Yo pero creo que lo están haciendo en esta ¿no? Este, este, este, este, este, este, este, este se va por México, ¿cómo se llama? El ahí? No, no. Este, ¿De, de audio? Anda, sí, Es cierto, bueno. No, pero pero ¿sabes qué? Fíjate que hay algo raro en un tema que también surge en la semana, que es político, pero que al final va a impactar en varias, varios órdenes y ya, ya impactó en varios gabinetes, ¿no? por ejemplo el de orador y en el de... Eh, en el de la doctora, allá en el, en el de Shenbao, allá en el DF, y es la boda de este nieto. ¿no? Y, y este, parece ser que el avión, no sé si leíste que la situación de esto no es tanto que hayan detenido a, a, a, a, la, a la secretaria de turismo en, en Guatemala, porque al final el dinero no era de ella, o sea, lo traía la secretaria de del dueño del avión, y, y la boda, que según era ostentoso y se iba por encima de la medianía republicana que tanto periodista Obrador, sino que el dueño del avión era eh, pues eh, también dueño de uno de los periódicos que ha criticado más fuertemente a Obrador. Entonces, de ahí la molestia que de repente por qué andaban viajando en un avión privado, de, ahora sí de un neoliberal o uno de los que lo critican y luego encima con, con, con dinero. Y de ahí, bueno, se, se dice que a lo mejor es donde se viene la renuncia de la, de la secretaria de el turismo, y ya obviamente lo de nieto, bueno, pues ahí sí, quién sabe, pero pero yo no estoy más tranquilo porque el señor se anda pero sí, metiendo a los peces gordos a, por todos lados, porque ¿no? ¿Y ya está tranquilo porque ya no, no me quiero? ¿cómo? No, no, no tanto por los <risa> peces pero la verdad es que sí, estaba en un plan terrorista el señor, o sea, pues técnicamente lo que se moviera y no pudieran agarrarlo, le mandaban la unidad, y a Nieto por delante y le agarraban. Porque no, es que... no, no creo que deje de esperar. No creo que. No creo. Porque no, porque no, hay persona... Pablo Gómez es más relajado, el señor. Pues, se le ven encaminar, que no, no se esfuerza. ¿Cómo más? está Pablo Gómez, verdad? Eh, pues personalmente no. no, pero, no sí, pero sí, pero sí tiene eh, claro sus antecedentes. Pues completamente. Eh, a, a algunos. De... Él fue de los bienes, de pues sí, pero en los líderes del 68... No, claro, haber... no, pero de los principales líderes del 68. Claro, claro bueno, pero... No fue ver. así como que alguien que entregaba... Ya, no, no. O sea, no, pero a lo que voy Y dices, está incluso pero... él está retenido en el famoso libro de Elena Ponetovska. O sea, y bueno, claro, y, claro que fue fundador de, ya de, de partidos, de, participó en la fundación ya de partidos izquierda propiamente desde desde de los 70, entonces, eh, 70, 80, y ahí está, o sea, sí tiene una tradición este, un, muy importante, o sea, ¿no? es, es, Sí, pero tiene una tradición importante en izquierda, no en la unidad. No, no, claro, yo lo que digo es que... ¿Está brujas? Yo no creo que vaya que, que a ser menos, este eh, eh, ¿cómo puedes decir Ponle proactivo. Sí, menos proactivo que Menos claro, proactivo que el que, que. Que nieto. Que nieto, claro que no. eso es que además hay una instrucción para esa, para esa oficina ¿sí? y de este, la, la inteligencia financiera y está muy claro lo que va a hacer. Además, hay que recordar que debe haber como varios expedientes en curso, o sea que eso no se puede detener. No, claro, el problema es la selección de esos expedientes sin curso, es a lo que me refiero. que es... pasa es que se dejan de dar con las teorías de la conspiración. No, no, no, no <risa> es que, o sea, ¿quién, ¿quién se va a creer que no hay discrecionalidad en esos expedientes de la unidad? este inteligencia financiera si realmente fue la única unidad que realmente estuvo persiguiendo a, a, a, a, ahora sí que a los peces gordos en el ámbito de lo que tú me digas económico político eh, social y te, y te puedo decir si quieres hasta cultural porque le quieren echar a los a los, a, a los del CONACyT también no a, a, que los investigar entonces así como que es el, el, el los dientes del de la 4 p porque Aquel va a su ritmo, digo, es una persona como que siento que es rencorosa Aquel Sanero, pero muy no, nada más así como que trae su listita, ¿no? O sea, personal y no es necesariamente el, el que anda persiguiendo a, a los verdaderos enemigos de la 4T. Yo creo que eso es lo que le molestó a, a, a Obrador, que se hayan involucrado sus, sus adversarios en, en, en mezclando con su gente. Y por eso fue que, que, que viene a decir esto de que... Sí. Eh, este tipo de cosas no podemos saber mucho de los entretelones pero sí, en efecto, hay algo que, que la bota que ramó el vaso, que finalmente terminó eh, este, con la decisión, y es precisamente esto. Que uno dice que si la boda, que si el avión, que si el dinero, que si, eh, todos que asistieron a la boda, que representaban, bueno, hay... Eh, eh, pero finalmente creo que fue, más bien fue como que la otra que derramaba en una situación. Y bueno, pues tiene que ver con la cuestión de cómo han sido fundamentos. Y bueno, con el punto pues, de comillas, de la moral que está manejando, en este caso, lo que es Orador, en torno a sus funcionarios. Pero bueno, ahí están el resultado de es y Pero yo no espero que haya un cambio de. de de Timón en la unidad de inteligencia financiera. Creo que la instrucción Pero es muy que clara. Te yo creo que la instrucción es muy clara. Y ahí está. Que Alejandro se preocupe, no va a haber por ahí una persecución. A mí por 20 dólares no me van a perseguir, ¿estás de acuerdo que no? 20 dólares en una cuenta bancaria, una cosa así, pues no, no, no, no va a ser. Pero bueno, esas son de las situaciones que, que, que tenemos. Oye Luis, y te voy a preguntar, ya, ya viendo en esto, retomando el tema de, de, de la inflación, por los reportes que dio el INEGI, ¿no? O sea, voy a esto. Las, las proyecciones que están haciendo, obviamente nos están diciendo que todos, todos, o sea, los, los actores, los principales, una inflación alta de aquí por lo menos hasta diciembre, pero lo que es el 22, esperan inflaciones realmente muy reducidas con proyecciones tú, prácticamente hasta muy por debajo de lo que... Yo, eh, bueno, es que es una, eh, ¿cómo poder decir? Pues bueno, es una posición eh, optimista dentro de, de, del marco de las proyecciones. Bueno, qué bueno que así fuese. Pues yo me esperaría un poco porque también eh, este, hay analistas que están comentando que esto es un poco más de mediano plazo, que es... Así que de ahí que la inflación está todo está instalando en la economía y porque el tema de los commodities no se va a resolver rápidamente. Entonces hay que, yo pienso que hay ¿Sí? que esperarnos No pongo alarma, no, no pongo alarmas, tampoco este, digo que se vaya a desatar la inflación, francamente, no lo no, no, creo. Este, por eso en el Banco de México, tiene que ser prudente decir bueno de también más que, pues, que salir del control. Pero sí, pero sí puede haber una línea inflacionaria que hay que estar pendiente eh, y es ahí donde yo digo hay que estar a Ok, nada más, digo, para que, que lo, lo pongamos en contexto ¿no? y, lo, y lo revisemos sobre todo por lo que tú dices. Yo, yo también coincido, hay algo preocupante en el sentido de que no es normal esta inflación, obviamente no corresponde a nosotros, también es, es... Poco lo que se puede hacer en estos casos. O sea, uno como ciudadano, pues, está expensas simplemente de los precios, no hay otra. Pero en el histórico, digo, para que estén más tranquilos ahorita, de, de, de este tema, el, en la inflación eh, precisamente anualizada, no es la más alta que hemos tenido en los últimos años. O sea, es, es decir, el, el pico más alto, que es que sería 6.7, ahorita estamos en 6.2 o más o menos en la anualizada, 6.7 lo tuvimos en diciembre de 2017. Y estoy seguro que en ese tiempo tal vez ni siquiera eh, eh, llegó a, a, los, a las ocho columnas la inflación tan, tan, tan alta eh, que se había dado presente en ese mismo año, 2017, que fue en agosto que se llegó hasta el 6.4, y luego en diciembre que se llegó al 6.7. Sí, yo sí insisto que, en que, bueno, si en una institución como la Banco de México, claro que por eso da señales me parece que está bien, me parece que ya no tiene que ver eh, que las me parece que hay que entender que hay ciertos eh, procesos eh, económicos como en cómo los precios van, este, vamos a decir, de, eh, creando inercias, pero que no los precios, también hay que entenderlo. Eh, no creo que haya ningún desastre, eh, ni siquiera, a, a, a, ni siquiera, no está sorpresiva. O sea, está en un rango, si sí, fuera de lo que son las financiación objetivo del Banco de México, pero no está en un rango que esté creando ninguna estabilidad. Aquí vemos como la moneda ha estado estable, los indicadores macroeconómicos, así que. No hay en estos momentos eh, previsiones escandalosas, tampoco eh, digo yo que esto vaya a ser este algo inmediato que se vaya a, a, a, este, a terminar. Esto al final se cree que, que está razonando. Pero no son los casos escandalosos, que además tienen que ver con una economía como la venezolana, ¿no? pero que entendemos, que entendemos por qué, pero también como una economía como la Argentina, que ha... He eh, tenido siempre problemas de, no, desde mucho tiempo, problemas inflacionales y estructurales muy graves. Pero fíjate, en estos momentos, a octubre, eh, octubre de 2021, eh, la, la, eh, los precios, bueno, la inflación este, se ha estado midiendo en un 37%. Que, que, ¿Qué significa eso? Que dos economías que están recibiendo los mismos impactos eh, de. de del incremento de precios de los comoditos es, están reaccionando de diferente manera. Y, y, entonces, eh, yo sí creo que tenemos que ser, estar muy tranquilos con la gente del Banco de México también, es pedirle que se tranquilice un poco y en, en este caso a también no querer eh, entender que la economía mexicana si está, eh, está teniendo esta través de sus instituciones entre ellas, el Banco de México y creo que no no creo que vayamos a tener un problema Oye, nos está mandando rápidamente a Cortelamos y regresamos en, en un minutito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 Aprovecha los descuentos que tiene tu junta de aguas durante los meses de diciembre, enero y febrero. Ponte al corriente. Estos descuentos no se volverán a repetir. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado.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 Descarga la app de Radio Resultados con la cual podrás escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Descárgala como Radio-Resultados y podrás participar en todas nuestras promociones. Descarga la aplicación en App Store y Play Store para iOS y Android. Radio Resultados. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pero bueno, ya estamos de regreso. Ya fíjate que en el último tramo se nos muy rápido. Fíjate, eh, eh, ahora con el cambio de horario el tiempo parece que vuela, literal. Este cambio de horario, que, que fíjate que yo siento que hay muchos eh, personas pues en, en contra, ¿no? De estos cambios de horario, porque yo personalmente yo no tengo ningún inconveniente en que me quiten horas, o sea, así como ocurrió ahora, que bueno realmente este atrasamos el reloj. Yo no tengo inconveniente, te lo pasas de lo mejor, ¿no? Pero veo que hay gente que otra vez dice, no oigan, pero es que el cambio de horario altera el cuerpo como cada vez, nos lo hacen dos veces al año ¿no? las personas. Esas mismas personas son las que se quejan de... de, de pues se alarman de mucho de lo que está ocurriendo, de las cinco horas de puente, de la inflación galopante, de Venezuela, este en, en México. Oye, y hablando hablando de esas situaciones, de, de, de los países ahora sí con inflación galopante, en Latinoamérica, que, que obviamente no... no si, si revisamos, nada más, más tenemos... Casos raros, vamos a decir, de inflaciones altas de Latinoamérica. Porque Perú, por ejemplo, ha hecho un buen trabajo en los últimos años. este Incluso hasta Bolivia, y parece que los únicos que tienen están. Esta situación fue Venezuela, que ya lo sabemos, Argentina y recientemente Cuba. Eh, eh, en Cuba se les movieron. Antes no existía inflación en Cuba porque el precio todo lo controlaba el Estado y se lo dejaba en, en el mismo precio, y si subía, pues el Estado absorbía este, ese incremento, y se lo dejaba la población en el mismo precio. Ahora que empieza a liberarlo, pues entonces ya están los cubanos sintiendo lo que no venían los libros de texto, del socialismo y todo eso que se llama propia de, de, de estos sistemas capitalistas, ¿no?, que tanto critiquen eh, los de izquierda que por otro lado, pues vivimos muy a gusto otros que no somos Frente de derecha, porque No, no, no, no. Yo creo que hay más una... hay que matizar. Que hay muchos y muy importantes eh, movimientos de izquierda que, que están dentro de, de la democracia y que además reconocen el papel del Estado y obviamente una serie de ventajas del capitalismo en su momento y de hecho uno es que más bien eh, quieren regularlo más, eh, que es otra cosa muy diferente, pero hay aportaciones de que eran muy importantes en torno a eso. No, no, no son eh, eh, movimientos que este, como se dice, extremistas, pues, por eso no, no. El extremismo sería simplemente intervenir completamente en el mercado o acabar. Más tranquilo sería regularlo. Sí, no, pero no es acabar el mercado. Es que hay que recordar que el mercado siempre existe. Siempre que haya una fuerza de oferta y demanda en el mercado. Y en cualquier sistema va a haber alguien que demande algo y alguien que lo ofrezca. Aquí en nuestra cara nos más bien eh, este, estatizar y acabar con lo que es la libre fuerza de la oferta y la demanda. Eso es. ¿sí? Pero los mercados existen en todas partes. No, oh, claro, y me imagino que en un sistema estatizado que no alcanza a satisfacer obviamente las necesidades, pues se van a surgir mercados eh, este, alternos, ¿no?, como ocurren en estos países, que llámese Cuba, llámese Venezuela, que el Estado no, no está... Claro, ah, al... claro, es definitivo. Entonces, de hecho, es una de las calles que puede tener consecuencia, Pues lo que son ciertas regulaciones sobre todos los controles de precios. ¿Cómo va a ocurrir con el gas? Acuérdate de mí. En México... Ah, no, no, es que ahí no, no creo, no lo mismo que qué es lo que es la, una persona pudiera o algo el gas se lo puede, no, no, no, no. Oye, no, no, no, no. <risa> no, además, mira, con tu tubería interna, este, alterna, perdón, este, pues ya desde el guachicoleo, o sea, el mexicano se las arregla. Este tenía el monopolio, decían que tenía el monopolio Pemex, y mira, lo que venimos a encontrarnos, que no necesariamente. Este, era era el monopolio el máximo que había varios privados que vivían de, de, de ese estado pero bueno pues es que sí coincido contigo hay que esperarnos a ver los números a ver si llegamos a la a la alta podríamos hacer una quiniela Luis qué te parece yo, yo me apuesto a que no llegamos al histórico y tú a que sí a que sí llegamos al, al nos unos juntos porque yo creo que se nos va a acabar el año, primero, antes de que... No, pero esto está más ¿no? bien... Bueno, postarlo, como dicen, porque no va a llegar al máximo histórico. Exactamente, porque no va a llegar, o, o que va a llegar al, a, al, al, porque, máximo, al máximo histórico. Y yo digo, y que, que, que, es, que se va a ser un nuevo máximo, máximo histórico, ¿no? Sí, es pues Puede ser... Yo, yo digo que lo más que llega es al máximo... Y aún así, digo es que también la prensa de ser el más cauta, eh, eh, digamos, necesitamos eh, más décimas arriba del eh, matrimonio, porque la inflación alcanza, la, el, el, los encabezados de los periódicos, sobre todo ¿no? no. cuando somos a la revista que intentan pues esconden mucho de lo real, de lo este, de lo que importa dentro del análisis, de, lo, de la reflexión. Entonces, bueno, ahí va a estar. Claro. Digo, yo entiendo que obviamente noviembre y diciembre va a tener particularmente una repercusión inflacionaria importante como todos los años, porque la demanda se incrementa, pero normalmente la oferta pues, se está esperando para liberar también en, en, en diciembre. Yo no sé si las ganas productivas de este año van a tener las mercancías o, o lo que tengan, pero también yo no creo que eso nos vaya algo muy muy este, alocado no, como, como ahora están diciendo. Y que, bueno, de todas maneras, de, cual, de cualquier forma, yo creo que la recomendación es cuide su dinero, sobre todo que mañana empiece el buen King, Este Yo sé que tú no caes en esos juegos capitalistas eh, de, de, de comprar barato en, en, en temporadas, ¿no? Ni meses sin intereses. Entonces, no, no, es que hay gente que ya no se trata del capitalismo como tal. Es que hay es que tiene una cosa... Que, en efecto, hay una crítica al capitalismo que tiene que ver con que también pues, engendra una cultura materialista. Ajá, sí. sí, o sea, consumista y materialista. Claro, claro, yo creo que sí, hay... pero también hay que recordar que la Unión Soviética tuvo una eh, cultura materialista impresionante. O sea, es decir, el hecho de querer crecer, de, de no preocuparse por el medio ambiente de eh, todo esto, o sea, porque además compitió por ver quién producía más. Eh, eh, entonces también tuvo una cultura materialista increíble, pero lo que sí creo es que un sistema eh, que solo está alimentando el querer, producir, el querer producir, y el que dice si no producimos y si no producimos más, no crecemos y no somos mejores, eso está equivocado. Entonces hay pues una... Un, eh, dentro del sistema en un sistema capitalista como el actual, ahí pues una, un, que es una semilla hacia una cultura materialista, lo ven, y además consumista, entonces, eso sí lo creo. pero pues, ¿Para qué vas a comprar algo que no necesitas aunque esté barato? No lo entiendo. Un tigre de bengala en oferta. <risa> <risa> pues, Tú como lo dices, así lo voy a usar siempre, ya ¿Para ¿no? o sea, ¿qué te quieres comprar un tigre de bengala? Que esté, aunque estén meses o sea, esté sin interés <risa> Aunque estén meses sin interés o sea, eh, o sea, llegas y lo ves Un tiro de bengala y está barato y no es sin interés Pero digo, al, al final eh, Digo, le funciona a Estados Unidos ¿Eh? Y, y, y, a no, a los pero ¿qué funciona? Digo, sea, es ¿cómo está Contribuyendo increíblemente a la, a la destrucción, al deterioro Y a la contaminación De recursos naturales y medio ambiente? O sea, ¿Cómo que le funciona? No, le funciona a la economía, o sea, yo no estoy diciendo al, al medio ambiente, o sea, a, a, a, a la economía. Digo, al final es una economía que al estar comprando, porque estás de acuerdo que llega Halloween y se compran hasta servilletas de Halloween y adornos de Halloween. Pero es que una consumistas y, y también no tenemos... No debemos engañarnos ni consumir, es bueno, una cosa, funcionamiento de los mercados es otra cosa, cosa, claro, que ya se articulan no me se explicar y entender. Y consumismo es otra. ¿Que están unidos realmente sí o no? Yo creo que hay muchos sí. Pero, pero también hay que entender que son cosas distintas. Mercados hay en todas partes, en todos los sistemas, obviamente, como fijaos. Incluso en Corea del Norte hay mercados. Claro, debe haberlos. Porque hay quien demanda y hay quien ofrece. Aunque pero sea la, de la escola. Escola se resuelve el, el tema de la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? ¿Quién ¿Quién produce? y quiénes consumen. Es decir, cómo se resuelve la pregunta de la economía de quién, para quién producir, cuánto producir, sí, o qué producir. El, obviamente en un sistema muy regulado, obviamente es el Estado, pero los mercados existen en cualquier sistema. El consumismo es el que a lo mejor en este caso sería el, el, el, el símbolo, digamos, la bandera del capitalismo. Actual, para decirlo. El que trae... Y un consumismo que debe que ser mucho con una cultura materialista, que entre más tiene, más vale. Entre más tiene, más feliz es. Entonces, esas son las cosas que, eh, que bueno, son, la economía no es solo economía, es la trampa de, de la disciplina, como que se piense que la economía es pura y solo la economía pasa sin. Entonces, la economía es social y lo social está lleno de política, está lleno de cultura, está lleno de relaciones sociales y ahí está. No, claro, en la vida real, en, en los en los modelos econométricos no, no aparece, no terminan a lo mejor por obviarse, ¿no? Porque no. Como que la parte humana que les echa a perder los cálculos a los economistas, ¿no? La parte social. ¿El qué por la... de, el sábado pasado? ¿Fue el día del economista? El sábado pasado, fíjate. Sí. Felicidades, felicidades a todos mis compañeros y compañeras economistas. Que ¿Celebraste o simplemente...? No, no, no estoy muy desencantado muy de, de la de forma valor. de entender la economía que es, que es para mí. Que, que ¿Sabes qué? Yo creo que es la edad, Luis. Todas, todas, todas, todas, todas, todas las disciplinas dicen lo mismo, todos. Los médicos dicen, no, esto me encantó de la ciudad. No, no. Los, los economistas dicen seguro los abogados pero ¿Y tú, ¿no? como está oh, yo como administrador de empresas no yo no estoy desencantado yo digo que digo al final no hay mucho cambio en, en la administración de empresas no ah no cómo que no hay cambios no hay cambios pero es decir los principios no están administraciones sí, increíbles comando. pero pero lo podemos revisar si quieres en el próximo programa porque ya el tiempo se nos viene encima y tenemos que, que irnos este nos despedimos Luis no sé si quieres agregar algo no, no, no, claro, Vamos a, nos vemos la próxima, la próxima semana. Sí, yo les encantado nada más de recordar la economía, pero bueno. Nos escuchamos la próxima semana eh, en, en este mismo espacio, obviamente ya acercándonos al, al famosísimo Día del Pavo. Esta cada semana nos acercamos eh, un poquito más, entonces ya va a llegar. A ver si ahora sí Alejandro ahora se sí, pone con el pavo, ¿no? Para. Sí, con empezar. el pavo, se ha pedido. Déjalos, pero bueno, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana, este, aquí en Solo Negocios, en los martes y mañana en el este primer espacio, Alejandro Santuán. Ok, gracias por escucharnos, hasta la próxima. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicano.